Eh, un gusto, un gusto y un honor darles la, la bienvenida a esta que va a ser la, la primera actividad con la que estamos inaugurando esta tercera bienal de periodismo y comunicación que organiza eh, desde hace algunos años nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Eh, en este caso nos ha tocado en el contexto de la pandemia y, y, bueno, y hemos hecho un esfuerzo eh, desde, la, desde la facultad y, de, y con todos lo, lo, los involucrados, eh, invitadas, invitados, invitadas eh, que vamos a tener que eh, van a aportar su, su trabajo, su tiempo, su pensamiento a esta a esta actividad que, que lleva eh, como frase, como leitmotiv, eh, y ahora qué, y ahora qué, agendas de la comunicación urgente, la comunicación eh, con sus debates históricos y sus debates en torno a esta eh, tremenda coyuntura, crisis eh, sanitaria y social que está viviendo la humanidad y que atraviesa, por supuesto, la, la cuestión de los medios. Eh, aprovechamos para invitarles a, a todas las actividades que se van a desarrollar desde, desde este momento, eh, hoy, mañana y pasado. ¿sí? Y, y bueno, y un gusto recibir para esta actividad a, a dos eh, compañeros. Periodistas, amigos como eh, Daniel Díaz Romero, eh, director de sala de prensa ambiental, eh, especialista en periodismo, ambiente y sociedad, y eh, al querido compañero también eh, Luis Egarra, periodista de los SRT, los servicios de radio y televisión de la, de la UNC, en el Canal 10, y en Radio Universidad. Eh, ellos van a llevar adelante esta primera charla taller con un diálogo, un diálogo participativo con todos ustedes y, y bueno, y el gran gusto y honor también de eh, cederle la palabra a la, a la compañera docente y decana de nuestra facultad, Mariela Parisi, para que de la bienvenida a la Bienal Toda y, particularmente, a, este, a esta primera actividad. Gracias por venir, gracias por estar. Eh, nos estaremos viendo en estos tres días, eh, donde vamos a, a tratar de, de aprender junto con ustedes muchas cosas muchas y debatir muchas cuestiones. Mariela, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Alexis, por, por esta presentación de todos los panelistas, por, por darme la palabra. Y bueno, en primer lugar, esta, esta es la primera actividad que abrimos en la Bienal. Paralelamente se está desarrollando otra, otro conversatorio sobre género y periodismo. Eh, pero yo quería estar abriendo acá, en este espacio, porque son todos los temas urgentes e importantes en la agenda. Pero... Creo que el trabajo que hace Daniel Díaz Romero, Luis Segarra, y todos los y las periodistas y comunicadores que están trabajando la línea de problemáticas socioambientales, hoy merecen un reconocimiento eh, especial. Y todos aquellos todos ustedes, los que eligieron este taller, este taller este, abierto, participativo de trabajo, también creo que hicieron una excelente opción, porque las problemáticas socioambientales son una de las variables pendientes que tenemos, que además de ser parte del compromiso que tenemos como sociedad pendiente, también dentro de las comunicaciones de nuestro campo disciplinar, es toda una línea de investigación de desarrollo, de inserción, de intervención, de desarrollo de la comunicación periodística, que está, de alguna manera, naciendo para nosotros como institución. Entonces, qué mejor que contar con dos egresados de nuestra facultad, dos profesionales reconocidos, con trayectoria, y sobre todo dos personas muy comprometidas eh, desde eh, la militancia con el medio ambiente, ¿no? Y eso creo que un poco es lo que nos, nos transmiten este, día a día con el trabajo que, que están haciendo. Así que yo simplemente es darles la bienvenida, agradecerles a ellos por la propuesta, eh, agradecerles a todos ustedes que están acá este, participando y que lo aprovechen, que lo aprovechen este, al máximo. Eh, también hay profes, ¿qué tal Romina? ¿Cómo estás? La veo también a Carla Carrizo. <risas> eh, y bueno, creo que, que todos vamos a compartir este, este taller con, mucha, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa. Así que bueno, agradecerles la presencia, y aprovechen la Bienal porque como bien dijo Alexis, ha sido un trabajo muy muy duro en, eh, de, de toda la institución, especialmente de todo lo que es el área de comunicación institucional, eh, porque bueno, por supuesto en, en pandemia y a través de, de, de los medios con los que contamos, el esfuerzo es doble. Eh, así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Luis, gracias Daniel, gracias a Alexis, a las profes, a los que están aquí, y comencemos entonces con el taller. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, tomo la Marina? posta. Antes, de, perdón, antes de, de darle la palabra ya a, a Luis para que, que comencemos con la actividad, decirles que eh, la compañera Luciana Moriondo, que está en la asistencia técnica de esta actividad, eh, pronto les va a compartir en el, en el chat eh, un enlace a una, una plantilla para la asistencia y la certificación de estos talleres. Todos los, los talleres eh, que forman parte de la Bienal se certifican. ¿sí? Eh, después les va a llegar la, la certificación a su correo electrónico seguramente así que bueno y, y gracias eh, dicho sea de paso al, al trabajo que está haciendo Luciana y otros compañeros que están bancando desde la asistencia técnica eh, gracias Mariela y adelante compañeros bienvenidos y que tengamos una, una buena jornada de, de trabajo y de encuentro. Eh, bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, eh, hola a todos, antes que nada, un gusto, también aprovecho de entrada para disculparme porque creo haber elegido el peor lugar de la casa para un Zoom, eh, no lo había, bueno, se me ve oscuro, vamos a tener problemas con la señal, ustedes saben, eh, a todos más o menos nos pasa en las casas. Eh, Insisto, gracias, gracias por la invitación. Quiero tomar algo que dijo Mariela. Urgencia, usó el adjetivo urgente. Y acaso no haya mejor manera de abordar este tema que desde la urgencia. Porque si bien el periodismo, o el foco del periodismo puesto en cuestiones ambientales, tiende a crecer o tiende a mostrar más trabajos, ha tornado urgente. Primero que nada, sabemos que estamos en un país que se ha construido de un modo inequitativo, es un país atravesado por inequidades, por, una, por un desigual reparto tanto de la riqueza, de los medios de producción, si alguno quiere mirarlos de otra perspectiva, como desde la tierra. La tierra, comunidad productiva, la tierra cuyo valor productivo, bueno, han... Teorizado han hablado ya muchos. Pero quiero centrarme en el caso de la Argentina y de Córdoba para ponerle un marco a esta urgencia. Ya sabemos que las tierras más fértiles de este país se distribuyeron en pocas manos allí cuando esto que hoy conocemos como Argentina estaba tomando forma de país. Eh, no quiero ahondar ni ser demasiado reiterativo en eso, pero lo sabemos. Sabemos que pocas familias concentran las tierras más productivas. En Córdoba hay algo que es muy particular, que tiene que ver con los tres modelos de producción en Córdoba, o con los tres pilares económicos de las últimas décadas en Córdoba. Turismo, construcción, agro, producción agropecuaria. Hay un informe muy interesante de un colectivo que forma parte de la FMGEN, que dirige Mauricio Díaz, se llama Ciudades Invisibles, en uno de los, en el primer fragmento, en el primer capítulo de su producción, lo dejan muy claro. Estos tres modos, estos tres ejes económicos sobre los que se sustenta Córdoba, y eso que ahora conocemos como cordobesismo, dependen exclusivamente del reparto de la tierra. ¿Quién tiene y quién se queda con las tierras productivas para la producción agrícola? ¿Quién tiene y cómo administra las tierras para la construcción. Sabemos, por ejemplo, que a nuestro gobernador le gusta mucho el cemento, le gusta mucho mostrar obras. ¿Y qué hacemos con el turismo? ¿Por qué molesta tanto que una colectividad presentada como hippie ocupe un terreno en una zona perdida, no sé en Nicho Cruz, en el Valle de Punilla? ¿Qué molesta? ¿Por qué molesta? ¿Por qué molesta tanto? que haya colectivos que se oponen al trazado de una autovía en el Valle de Punilla, siendo que todos puteamos cuando vamos a Punilla y nos encontramos con un embotellamiento. Bueno, desarticular, asomarnos a la conjunción de esos tres elementos, me parece que nos permite ir encontrando la trama detrás de por qué es tan importante hablar del ambiente y en particular de su faz específicamente ubicada en Córdoba y en el reparto de la tierra. Y creo que nadie, si alguien, digo, no quiero ser absolutista, pero sala de prensa ambiental es uno de los sitios que se labura más seriamente, con más información, con mejores fuentes y con un cuidadoso manejo de la reglamentación y de las leyes que amparan, muchas veces, esta, este reparto inequitativo de la tierra. Así que, Daniel, te doy la, la bienvenida. Gracias por compartir esto, y lo primero que quisiera que nos cuentes es cómo se ha conformado este proyecto que es Sala de Prensa Ambiental, que es un sitio, insisto, específicamente concebido para tratar la problemática del ambiente. Buenos días, eh, un placer estar en este espacio. Eh, lo primero que tengo que decir es, la primera vez, que la Facultad de Comunicación le abre la puerta a estas temáticas, eh, habla mucho de cómo se está gestionando la Facultad, habla mucho de la amplitud y la diversidad que yo que lo veo desde afuera por primera vez y la comunicación, recupera la necesidad de abrir espacios diferentes dentro del ámbito de la formación periodística. Eh, por el plantel docente, por la dirección que tiene la facultad, eh, uno que hace mucho que... Eh, terminó sus estudios, eh, siente que vuelve a tener un espacio, así que gracias a la facultad, a sus directivos, al plantel docente, a Mariela, a Alexis, eh, un querido y admirado amigo, y gracias Luis por estar también, y gracias por la introducción que hiciste. Eh, Qué desafío tomar el guante después del de análisis que, que acabas de hacer. Eh, concretamente, ¿cómo nace Sala de Prensa Ambiental? Nace a partir de mi deserción de la Facultad de Ciencias Biológicas. Eh, yo estudié tres años ciencias biológicas, eh, siempre me interesó mucho la cuestión de la naturaleza, el ambiente, me gustaban los animalitos, las plantitas. Y entré en la Facultad de Ciencias Biológicas, me topé con Química 1, Química 2, eh, Física 1, Física 2, Matemática 1, Matemática 2, y dije no, esto no es lo mío, los periodistas no tenemos una muy buena relación en general con, con las matemáticas. Eh, y siempre me gustaba escribir desde chico. Entonces dije, bueno, ¿cómo amalgamo estas dos pasiones que tengo? Porque no hay espacios de formación en Córdoba para lo que yo quiero hacer, que es un periodismo especializado en cuestiones ambientales. Entonces empecé a estudiar comunicación. Y estos tres años de ciencias biológicas que podrían aparentar una pérdida de tres años, porque empecé una carrera y la dejé. Sin embargo, fue lo, el, baba, el bagaje que a mí me permitió combinar estas dos pasiones que tenían que ver con la escritura y con la naturaleza. Y ahí arrancamos, ¿sí? eh, golpeando puertas, eh, buscando referentes, eh, formándome de manera, diría yo, autodidacta, porque insisto, no había espacios de formación, eh, solamente un posgrado de eh, periodismo y ambiente en la Universidad de La Plata, y me quedaba muy lejos. Así que, bueno, eso, empecé a hacer sistemáticamente notas que abordaban cuestiones de ambiente. Y a medida que las iba haciendo, me iba dando cuenta que la cuestión ambiental no tiene que ver con como por ahí este, algunos detractores del de ambientalismo señalan digo, la cuestión ambiental no tiene que ver con un ecologismo bobo con las plantitas y los pajaritos la base de todos los problemas ambientales es económica y es política Y para poder valorar eso, uno tiene que tener una formación en diferentes áreas. ¿sí? El periodismo ambiental es un periodismo muy demandante en cuanto a, una, a la formación que necesitamos. Porque es permanente, porque tiene que ver con lenguajes diferentes. La piedra basal del periodismo ambiental son los científicos. Sí, cuando yo quiero hacer una nota sobre energía nuclear, y mis fuentes de información son científicos, físicos, ingenieros, geólogos, que tienen un lenguaje diferente al mío, al periodístico. Entonces, ellos me van a hablar en un lenguaje científico, y yo voy a tener que entender... Lo que me están diciendo y para entender lo que me están diciendo, y tengo que tener un mínimo conocimiento de física, de química, de matemáticas, tan obviada, eh, para poder traducir ese lenguaje científico al lenguaje periodístico, un lenguaje bajado a la sociedad. ¿Sí? Eh, entonces, un poco esto que, que, que decías, Lucho. Bueno, ¿cómo empieza a salir de prensa ambiental? Así, con una deserción de ciencias biológicas, eh, un ingreso... Eh, ciencias de comunicación, que en ese momento era eh, la escuelita ¿sí? de comunicación, de ciencias de la información, y de ahí todo un recorrido autodidacta, digamos, que tiene que ver con esto que decía. El periodismo ambiental tiene una base económica, política, legal, entonces hay que manejar mínimamente todo ese abanico de eh, temáticas. Sí, Lucho, ¿y vas a decir algo? No, me detengo allí. Primera conclusión que me permito tomar, pensando también en, en estudiantes y en colegas, la multiplicidad de fuentes. A muchos nos gusta, por ejemplo, la parte política, el periodismo político, que tiene su base en contactos con justamente funcionarios o con aspirantes a ser funcionarios, pero que no tiene, no necesariamente presenta una multiplicidad de fuentes porque abre paso a las interpretaciones. La, cómo se conformará la lista de un determinado partido para las elecciones legislativas de octubre entra en el orden de las presunciones y de la rosca política. El periodismo ambiental, primera conclusión que me permito tomar en tu nombre, Daniel, requiere una multiplicidad de fuentes. Requiere conocer cuál es el marco normativo que permite o no, que regula, mejor dicho, la explotación de los recursos, la construcción en determinadas zonas, la ley de ordenamiento de bosque nativo. Requiere acudir a fuentes que por ahí no siempre están, eh, no siempre son tan consultadas. Científicos, bueno, biólogos, ingenieros, agrónomos, etc. Es decir, su enfoque necesariamente requiere múltiples puntos de vista o múltiples fuentes. Esto puede parecer complejo, pero en realidad es lo que le da riqueza, interpreto yo, y es lo que permite ir avanzando. Por eso, cuando uno por ahí toma una una investigación, un informe, como cito uno que me pasó a mí, y te invito a vos que hagas lo propio, el reparto, o mejor dicho, las irregularidades en la explotación de una determinada zona, por ejemplo, lo que ocurrió entre Villa Carlos Paz, eh, Santa Cruz del Lago, eh, donde había una zona en disputa, y que en realidad lo que estaba de, detrás de la disputa de cada uno de los municipios era la posibilidad de impulsar emprendimientos inmobiliarios propios cuando uno se mete en ese tema por la misma multiplicidad de fuentes, naturalmente encuentra cómo continuar esa investigación y cómo encontrar otros hechos noticiosos. Sí. Eh, la multiplicidad de fuentes es la piedra basal del trabajo que hacemos eh, quienes nos dedicamos al periodismo ambiental. Eh, e insisto con esto, para hacer periodismo que está relacionado con las temáticas ambientales, que en realidad son socioambientales ambientales, sociales, eh, lo ambiental no es eh, el ecologista, lo ambiental es algo que engloba absolutamente todo, las problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas, está todo adentro. Eh, y cuando hablamos de fuentes, las fuentes primarias eh, a las que acudimos, aunque a veces en el trasfondo de las notas o de las investigaciones que hacemos, las fuentes científicas están siempre. ¿Por qué? Sale este paréntesis. Eh, cuando uno va a abordar un tema que está relacionado con la pesca ilegal eh, en el mar argentino. Bien, ahí hay un problema político, hay un problema económico, hay un problema social, y hay otro problema, que yo no sé nada de pesca en el mar argentino. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Levantar el teléfono, eh, consultar, a alguien que trabaje en sobre fauna marina, y por ahí esa fuente me sirve a mí como apoyo, no necesariamente eh, va a salir publicado lo que me dice en una nota, sino que a mí me brinda esa base de conocimiento para yo poder avanzar sobre el tema. ¿Se entiende? Sale de prensa ambiental por ahí es una cuestión... Que, que a veces eh, me lo han dicho un poco misteriosa, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes trabajan? Y en realidad, eh, por ahí hay dos o tres caras visibles, que somos lo, los que trabajamos en este sitio, eh, pero hay mucha gente por detrás. ¿Y quién es esa gente por detrás? Biólogos, científicos, técnicos, de áreas gubernamentales que en algunos casos nos sirven con info, como informantes y piden anonimato. ¿sí? Sobre todo en cuestiones delicadas que involucran a gestión del gobierno, no transparentes y demás, trabajan desde el anonimato, ¿sí? informantes. Y por el otro lado, la permanente consulta a los especialistas en cada uno de eh, estos temas. Porque otro de los aspectos del periodismo ambiental, en, en sitios como el nuestro, nosotros no podemos competir con eh, los medios tradicionales de comunicación en cuanto a velocidad. Eh, no podemos competir en cuanto a primicia, en rapidez, a la hora de cobertura de un hecho. Porque no tenemos infraestructura para hacerlo. Entonces optamos por la profundidad al tocar los temas. ¿sí? Eh, y es una situación a la que nos vemos obligados, ¿sí? no podemos competir en velocidad, pero nos queda bastante cómodo, en definitiva, eh, buscar profundidad en los temas. Por ahí nosotros tiramos, eh, eh, surgido de la mente de una pata muy importante de Salepanso Ambiental, que es Noé Gallardú, que trabaja en, eh, en el área de comunicación del sitio, eh, y bueno, una frase que por ahí nosotros les usamos, eh, que vamos hasta el hueso. ¿sí? Vamos hasta el hueso, porque nos queda cómodo, porque estamos acostumbrados y porque no sabemos hacer otras cosas Entonces, eso tal vez es el nicho que nosotros encontramos dentro del de ecosistema de los medios de comunicación en Córdoba, ¿no? Me detengo un segundo ahí, Daniel. Eh, hablamos entonces de polifonía, de una multiplicidad de fuentes calificadas, porque se trata mayormente, como lo mencionaste vos también, de muchas fuentes uh -huh. con un conocimiento desarrollado, homologado y legitimado. Pero también no puedo dejar de señalar algo, que es que esa polifonía de voces muchas veces contrasta con el silencio, con el hermetismo que tienen las administraciones provinciales, muchas veces nacionales, frente a estos temas. Eh, cuento lo que pasa en otros ámbitos, y lo sabemos, el gobierno de Córdoba comunica mucho a través de las redes sociales, elige cuidadosamente a qué medios brindar qué información, y el resto lo va casi despachando con información que brinda a través de redes sociales o de determinadas eh, acciones de prensa, determinadas personas de prensa. Quiero contrastar esto respecto a lo que vos encontrás con el trabajo diario en la cuestión ambiental que, para romper con ese hermetismo, que seguramente tiene que ver con este enfoque, esto que vos decís, hay administraciones a las que les conviene mostrar la cuestión ambiental como un problema de un ecologismo bobo. Eh, necesariamente, para salir de esa narrativa, tenemos que apelar a una polifonía de voces que además, y esto lo añado yo, incluye muchas veces a los propios afectados propios afectados, que rara vez tienen voz en los medios tradicionales. Ese es el otro punto muy importante, gracias Luis. Eh, fuente obligada en cada uno de nuestros trabajos, los habitantes del lugar. Porque hay una cosa que nosotros siempre repetimos, porque nos parece clave en todas las problemáticas socioambientales. Los funcionarios, desde su escritorio, deciden el destino del lugar donde habitan personas. Y estos funcionarios están cuatro años y se van. Y dejaron determinadas condiciones en el lugar en el que yo habito, Concretamente, imaginemos que eh, el intendente decide eh, poner una fábrica de pinturas al lado de mi casa, y la autoriza. Y a mí me cambia la vida para siempre, y yo no quería tener esa fábrica de pintura ahí al lado. Y el funcionario firmó la autorización terminó su periodo de gobierno en el mejor de los, de los casos, está cuatro años y se va. Y yo me quedo en la fábrica de pintura al lado, ¿sí? tirándome químicos, eh, afectándome de todas las maneras posibles. Digo, eso es eh, clave lo que acabas de decir. Hola Mariana, eh, Minaruini, eh, y tiene que ver con lo que... Recién este, sugería Mariana, sí, la cuestión del de testimonio de los habitantes de los afectados es otro pilar, diría, el esencial en el trabajo del periodismo ambiental, porque es la persona que está sufriendo. Y muchas veces tiene que ver con lo que vos decías, Luis, recién también, el uso de la comunicación de parte de los organismos oficiales eh, termina haciendo creer a la sociedad que, o la termina convenciendo de que tiene que creer más eh, al verdugo que a la víctima. ¿Sí? Y la víctima necesita tener un espacio para poder decir lo que le está pasando. Y estas víctimas generalmente son víctimas de las decisiones de los gobiernos ¿sí? uno habla de los gobiernos ligeramente como si todos los funcionarios o todas las personas que trabajaran en los organismos estatales fueran demonios no, claro que no nosotros trabajamos codo a codo con mucha gente que trabaja en el Estado y que trabaja con ciencia y es muy eficiente y gracias a todos los dioses, esas personas están ahí adentro, trabajando en el Estado. ¿Sí? Eh, pero bueno, en momentos de crisis como esta, eh, y de, no, no, no me quiero extender demasiado, Lucho, pero sí, te voy a pedir que después me hagas acordar, porque yo me voy a olvidar del tema de la pandemia, y me parece que es clave, pero iba a decir... En estos momentos de crisis económica, los periodistas tenemos que saber que a lo primero que se le echa mano son a los recursos naturales o a los bienes comunes. Entonces, esta crisis social, económica que estamos atravesando necesita de la lupa del periodismo para ver de qué manera se está buscando generar riqueza en el país nosotros sabemos que es el uso eh, irracional de agroquímicos por ejemplo la instalación de industrias eh, contaminantes eh, a cualquier costo vaca muerta que no es solución para la Argentina eh, la megaminería sí Digo, puedo citar es, un ejemplo allí sí quiero citar por favor mi, perdón, interrumpa para citar algo actual que, a riesgo hipotetizo, está atravesado por todo esto. El proyecto de la autovía de Punilla. Eh, esta parte que todo indica que va a avanzar, pese al rechazo manifestado en las audiencias públicas. Si nos quedamos con la narrativa oficial, que indica que se va a trazar una autovía en el corredor turístico más importante de esta provincia, que es una de las que cuenta con mayores recursos turísticos y mejores recursos turísticos en este país, y si decimos, vamos a hacer una autovía que conecte todas las localidades, y probablemente encuentre un acuerdo colectivo. ¿Es una obra necesaria? Es una obra necesaria, desde cierta perspectiva. Requiere inversión en cemento, como tanto gusta a algunas gestiones, de mostrar obras. Pero en cuanto raspamos un poquito la superficie, encontramos que en realidad se planea una vía de comunicación regional, que vincule a la parte, al sector central, que no casualmente es el más productivo de nuestro país, con un corredor bioceánico, Atlántico-Pacífico, y esta autovía en rigores para sacar del país, para facilitar la exportación de recursos primarios, que, tienen, que pueden tener que ver con la minería, que pueden tener que ver con la producción primaria tan cara al, al sentimiento cordobés. Y ahí vemos que además esa autovía que tiene esa finalidad económica no declarada va a permitir el avance de otro tipo de urbanizaciones en esa zona donde no están siempre permitidas. ¿Y cómo urbanizas una zona de bosque serrano? Pues, dando por tierra con el bosque serrano muchas veces. ¿Acaso, y te traslado la pregunta Daniel, sea este ejemplo tan cercano los más paradigmáticos? Seguramente tiene que ver con eso. Eh, es muy difícil convivir eh, con el modelo o con el sistema económico imperante. Pero vivimos en él. Entonces, eh, uno tiene que decir, desde el punto de vista periodístico, porque acá va otra aclaración, muchas veces... Eh, confunden las personas un periodismo dedicado a cubrir temáticas socioambientales especializado en cuestiones ambientales es confundido el periodismo con activismo ¿sí? o con ecologista eh, y muchas veces somos tildados los que nos dedicamos al periodismo ambiental lógicamente tenemos una postura bastante clara Sí, relacionada con que es prioritario abordar las cuestiones ambientales por sobre el periodismo económico, por sobre el periodismo político. Es, como vos decías al principio, urgente. ¿Pero por qué es urgente? Por el tema... Sí, pero es urgente también. Porque se nos va la vida en esto. Parece catastrófico otro de los aspectos con los que renegamos a menudo. Las cuestiones del periodismo ambiental siempre están relacionadas con el periodismo catástrofe. ¿Sí? Sí, sí. Eh, explotó Chernobyl, eh, se murió el último Sopanda en China. Eh, nos vamos a morir todos. Eh, es un peso que tenemos, y por ahí desde el punto de vista periodístico, de tanto en tanto tratamos de no perder el eje y decir, bueno, che, eh, conscientemente, no busquemos una buena noticia para dar de vez en cuando, sí porque si sí, no es. somos un bajón. Eh, pero tiene que ver con esto, ¿por qué es importante el periodismo ambiental? porque si el periodismo está atento a las cuestiones socioambientales, puede generar una presión en las decisiones gubernamentales. Entonces, por ejemplo, no sé si podríamos haber evitado, pero sí capaz que haber minimizado las inundaciones en las sierras Chicas. 15, por ejemplo. Eh, algo que se venía advirtiendo, que los científicos venían diciendo no desmonten, no habiliten más barrios eh, en las alturas de las sierras porque va a bajar el agua como un tobogán, y lo dijeron, lo dijeron, lo dijeron, nadie le prestó atención, los periodistas no le dimos mucha bola y terminó con 12 muertes, sí. además de las pérdidas materiales y demás. 15 de febrero del 2015. Por eso es importante el periodismo especializado en ambiente. Porque tiene que ver esencialmente con la vida de las personas. Más allá de eh, si eh, un ornitorrinco en Australia eh, apareció en una ciudad. No es eso. Es la calidad de vida de las personas, de nosotros, la forma de vivir, el buen vivir que nos merecemos. Quiero señalar algo más también, Daniel, en, en esta cuestión de no enfocarlo al tema como ese ecologismo bobo, que me parece fantástico lo que dijiste, porque parece que queda todo reducido a eso, ¿viste? Eh, a algo más multicolor que multicoral. Pero. Quiero señalar otro ejemplo que lo desarrollaron bien ustedes en el sitio, en sala de prensa ambiental, para que veamos la profundidad de los temas que abarcamos y cómo está todo imbricado, cómo está todo articulado. Hace dos años y medio aproximadamente que hay una denuncia en Villa Carlos Paz para investigar a unas cuantas decenas de hoteles que vuelcan líquidos cloacales crudos al lago San Roque. La denuncia fue impulsada por un ex fiscal, el fiscal Mateo, un fiscal... Eh, muy importante para las causas vinculadas a la sociedad y ambiente en nuestra provincia, pero hace dos años y pico que duerme en una fiscalía de Villa Carlos Paz, o sea, hablamos ya de la, del Poder Judicial de Córdoba, eh, del Ministerio Público Fiscal, eh, y seguramente una de las razones por las cuales esas causas se desestiman es porque no quieren, valga la expresión, joder al turismo en Villa Carlos Paz, porque Villa Carlos Paz vive del turismo, pero esa ciudad turística cuenta con el recurso de agua más importante para un millón y medio de cordobeses. Entonces, allí también empezamos a discutir sobre la cuestión de la gestión, qué priorizamos y qué no. Eh, digo, cito este ejemplo también porque en cuanto tiramos un poquito de la sábana, encontramos que hay más de una conexión y que no es solamente una cuestión de que particulares se disputan un pedacito de tierra, ¿no? Tiene que ver con otro punto fundamental dentro del periodismo ambiental eh, y que vos mencionabas. que es el... Nosotros hablamos de los gobiernos y de funcionarios que no están preparados para esto. Eh, hace falta que diga que Berman fue ministro, secretario de Ambiente durante cuatro años. Eh, fotos se sacaba, era muy fotogénico. Tiene, tiene fotos antológicas, ¿no? Eh, sí. eh, grandes materiales para memes de dio el, sí, sí, sí, sí. el ministro Berman. Eh, un, un ministro que empezó, en realidad era secretario porque no había ministerio. Eh, Diciendo su en su gestión arrancó diciendo, yo no sé nada del tema, pero puedo aprender. Eh, imborrable esa imagen. En Córdoba pasa lo mismo. La Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba jamás ha tenido un biólogo, por ejemplo, al frente de esa secretaría. Históricamente han sido abogados Entonces uno con esa inquietud periodística Que lo tiene que acompañar Dice ¿Por qué siempre en la Secretaría de Ambiente Al frente hay abogados? La respuesta es clara ¿sí? Porque vamos a hacer algunas cositas Que vamos a necesitar de conocer de leyes eh, para que no terminemos presos. Así de sencillo. Y en la cuestión esta de Carlos Paz, que vos decís, el lago San Roque, una temática que ya está trillada y que muchas veces es un desafío periodístico abordar el tema de la contaminación del lago San Roque, porque hace 20 años que venimos diciendo lo mismo. ¿Sí? Eh, y uno piensa, por ejemplo, eh, hay una denuncia de hace 3, 4 años, no recuerdo bien, la que vos mencionabas. Hay cerca de 60, si no me equivoco, eh, empresarios hoteleros de restaurant eh, que eh, eliminaban sus líquidos cloacales al lago. Duerme en la fiscalía de Carlos Paz esa denuncia y ya se sabe quiénes son, con nombre y apellido, y no avanza, no avanza, no avanza. ¿Por qué? Porque hay una decisión política de que no avance, claramente. Entonces, después viene lo otro, y ahí viene lo importante de la especialización dentro del periodismo Vienen eh, las áreas de prensa del gobierno. Inauguramos la licitación para eh, 200 mil millones de kilómetros de placas en todo el valle de Ponilla que van a solucionar el tema del agua. Nosotros no nos podemos quedar callados ante eso, porque sabemos primero que es mentira, segundo que es inviable y tercero que hay que ver quiénes son los que ganan las licitaciones. ¿Sí? Entonces, el tema de esta connivencia, gobierno, justicia, poder económico, uno tiene que poner la lupa, eh, tiene que saber que los anuncios gubernamentales generalmente, estoy hablando de la provincia de Córdoba, ¿no? Eh, los anuncios gubernamentales generalmente vienen con un clarísimo matiz marketinero, mentiroso, eh, que intenta distraer. Ayer tuvimos un caso, por ejemplo, con un anuncio del de, eh, propio gobernador Schiaretti acerca de eh, un nuevo plan de revalorización de las áreas naturales protegidas. Debe ser la primera vez que el gobernador se ocupa específicamente de una cuestión relacionada con la conservación de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? ¿Porque descubrieron la importancia que tienen las áreas naturales protegidas en la provincia? No, porque hace unas semanas salió un informe muy detallado, muy profundo eh, y muy serio, en donde se señaló el estado de abandono de las áreas naturales protegidas entonces rápidamente ahí va la acción gubernamental ¿sí? a decir este, queridos cordobeses eh, le vamos a ganar entre todos los demontadores y por eso vamos a lanzar esta obra eh, este plan de revalorización estratégico y todos esos nombres rimbombantes que le ponen acciones para no hacer nada justamente en paralelo Mientras el gobernador anunciaba esto ayer, yo hablaba con un colega de Winca Renancó, un periodista que publicó un libro acerca del estado de abandono del corredor eh, del caldén en el sur de Córdoba. Por ejemplo, yo les digo caldén y ustedes dicen, ¿qué sé? Es ¿De qué se trata? Excepto Mariana que conoce muy bien y es especialista en estas cuestiones. Eh, ¿Qué es el caldén? Resulta que en Córdoba tenemos bosques de árboles que se llaman caldenes y que es el único lugar en el planeta donde existe. Esa área natural, ese lugar fue declarado área natural protegida hace unos 20 años porque de la provincia, y tiene una guardaparque para 15.000 hectáreas, para controlar 15.000 hectáreas, una guardaparque que no tiene combustible para ponerle al vehículo para poder hacer su trabajo. Digo, escarbemos, ¿sí? ¿Y por qué es importante conservar el corredor del Caldén? Porque es un arbolito lindo. ¿Para ir a tomar mate, No, porque el caldén es un árbol que se instala en las regiones más secas, más degradadas, y ahí crece. Y cuando crece, regula eh, el, eh, la degradación del suelo. ¿sí? Y entonces podemos empezar a hablar de inundaciones, de la cultura campesina, eh, que viven en ese lugar Cuando hablamos de arbolitos Hablamos de personas que necesitan Ese arbolito. Quiero señalar algo, perdón Daniel Que me quedé pensando eh, Sobre la acción gubernamental Y demás eh, Vos lo has dicho Es una característica De distintas gestiones Avancemos, después vemos qué pasa Y esto implica, entre otras cosas Que las regulaciones que regulan, por supuesto, la redundancia, digo, las leyes, los marcos normativos que regulan una determinada acción llegan tarde, son extemporáneos. Entonces terminamos regulando sobre lo que ya pasó. No impedimos lo que puede pasar. Y en ese marco, por ejemplo, Córdoba cuenta con una ley aprobada hace poco para eh, 2019, si no recuerdo mal, para premiar las buenas costumbres para determinados sectores, para la producción agropecuaria, hay beneficios por cumplir la ley. O sea, a vos te benefician por cumplir la ley. Y me temo que terminemos configurando un escenario un tanto distópico, o aquello que, aquel diálogo que recreaba sábado en Sobreros y Tumbas, que decía que eh, el mal siempre va a triunfar porque siempre es necesario enseñar el bien. Es decir, si naturalmente ocurriese el bien, no lo enseñaríamos. Bueno, digo, en Córdoba terminamos. Legitimando esto, ¿no? terminamos premiando a los que simplemente cumplen la ley. Sí, y tiene que ver también con, por ejemplo, hay un programa eh, de la provincia que se llama Buenas Prácticas Agropecuarias, en el que se premia a productores. Eh, productores rurales. Estos productores rurales son los que vienen sistemáticamente, no todos, en algún... Eh, los que vienen haciendo lobby de la mano del gobierno provincial relacionado con la ley de bosques. ¿sí? Nosotros hicimos un informe en donde, por ejemplo, uno de los productores rurales eh, ganaderos más importante de la provincia de Córdoba, que se llama Walter Orodá, eh, que tiene cabañas eh, productoras de vacas y toros en diferentes lugares de la provincia, eh, está instalado en el norte de Córdoba. El norte de Córdoba hoy es la joyita en cuestión ambiental que queda en la provincia. Eh, ese norte pobre, ese no norte. Eh, cada vez con menos habitantes porque hay mucha gente que se está yendo bueno, ahí se está instalando el sector ganadero de la provincia de Córdoba que no sería ningún problema que se instale una actividad productiva ¿sí? que genera trabajo y demás eh, esta persona tiene unas cuantas multas en policía ambiental por haber desmontado ilegalmente y si uno dice, tiene unas cuantas denuncias para haber desmontado ilegalmente, pasa el monvertido. Ahora, si uno piensa, lo denunciaron, le hicieron una multa, no la pagó, y a los seis meses volvió a desmontar, y al año volvió a desmontar, entonces ahí la cosa cambia. ¿Dónde están los controles de los cuales eh, se habla? hay un campo en el norte de la provincia que se llama La Datilera La Datilera en el departamento de Anfunes que en un año primero un productor eh, ex eh, ex presidente de un consorcio de empresas entre ellas Windy la marca de de lácteos, eh, bueno, este productor en su campo, que se llama la datilera, primero desmontó con fuego, ¿sí? porque necesitaba el campo, las vacas necesitan espacio. Eh, bosque nativo, zona roja, protegida por ley, primero desmontó con fuego, prendieron fuego. Total, después tienen que ir los bomberos, dejan avanzar, limpian el terreno y después van, tienen que ir los pobres bomberos voluntarios a pagar. Primero lo prende fuego. A los seis meses, como no todo había quedado arrasado, utilizaron topadoras. Como no todo quedó arrasado, a los tres meses utilizaron eh, el desmonte químico. ¿sí? Eh, que es una metodología nueva, relativamente nueva, muy particular, y que no deja huellas y muy difícil de detectar. ¿sí? Que es arrojar este, venenos sobre los campos, eh, desde aviones o con eh, tractores, con unas máquinas especiales que van transitando los campos y van arrojando ese veneno. Todo de manera ilegal, todos reincidentes, y nada. ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión? Eh, primero, son actividades ilegales, son delitos los que se comen. Segundo, el norte de la provincia de Córdoba, y eh, Alexis Oliva lo conoce mejor que nadie, es el último relicto de la cultura campesina, nada más y nada menos, que tiene que ver con una cultura en extinción en el país. Y ahí es donde se está instalando uno de los principales motores de la economía, según el gobierno, que es la actividad ganadera. Hoy a mí me preocupa más cómo están produciendo y el desmadre que están haciendo los ganaderos y los ojeros. Te diría que tengo el título, ¿eh? tengo el título de esta charla. ¿Cuál será? Eh, te preocupan más los ganaderos que los ojeros. Porque además es muy interesante, porque tendemos a pensar muchas veces, como un colectivo que no tiene tantas distinciones. Y es esencial distinguir qué tipo de producciones avala o qué tipo de producciones impulsa uno u otro sector. No es lo mismo la producción láctea que la producción de soja, que la producción de ganado, para, de vacuno para los cortes de carne. Eh, digo, es importante también dentro de este métier distinguir que más allá de que tengan intereses en, en común, no todos los sectores aspiran al mismo tipo de producción. Y esto en algún momento inclusive va a generar conflictos entre ellos. Si es que, digamos, Ya los genera, pero en algún momento va a agudizar conflictos entre ellos. Seguramente. A ver, por supuesto que Córdoba tiene que producir, ¿sí? tiene que generar trabajo, tiene que tener industrias, tiene que tener uh -huh. productores rurales, productores agropecuarios, lógicamente. Porque esa es otra confusión acerca del fundamentalismo. Eh, hippie relacionado con sí. las cuestiones ambientales. Bueno, no, no lógicamente, tiene que haber industrias, tiene que haber productores, eh, pero no de esta manera. Pero además Porque quiero señalar aspectan... dos cosas ahí, Daniel, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. La primera es que lo que uno objeta muchas veces es la, la existencia de, no me atrevo a decir mentiras, pero... El barniz, cómo se maquillan las cosas. Si la autovía de Punillas, por ejemplo, se plantea como un recurso de conexión biooceánico directamente con el perfil que va a tener, bueno, discutimos sobre eso. No sobre otra cosa, porque cuando se habilitó la audiencia, recién entonces se supo, se conocieron detalles técnicos de ese proyecto y cómo se iban a afectar este, determinados bosques serranos, por, por, por dar un ejemplo. Primera cuestión. Y, y segunda cuestión... Hay que tener en cuenta que muchas veces lo que obstaculiza ese avance industrial es que los sectores agroexportadores no quieren una, una industrialización. No quieren que Córdoba pierda o que el sector productivo avance hacia una industrialización que al mediano o largo plazo implique un paulatino abandono de la producción primaria o una, una, más que un abandono, un rediseño de la producción primaria. Digo, muchas veces el tema es que la discusión no se plantea en términos reales, en los términos verdaderos. No te muestran el horizonte que estamos discutiendo. Te quieren entrampar en un aquí y ahora, que encima, bien lo dijiste vos en un comienzo, un aquí y ahora ficticio, porque esto te afecta para toda la vida. Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que, como vos decís, Luis, no hay una perspectiva clara de largo plazo de cuál es, suponete, el modelo económico que quiere implementar la provincia de Córdoba. Eh, hoy claramente está apoyado en el sector agroindustrial. ¿sí? La apuesta de, del gobierno provincial es hacia la agroindustria. Eh, pero digo, no hay una mirada de largo plazo. Y no tiene que ver con eh, esto. Cuando nosotros desde el periodismo abordamos cuestiones ambientales. Cosa que nos ha pasado, por ejemplo, y por ahí la gente que nos contactaba y no quedaba muy contenta, pero nosotros dijimos, bueno no, esta nota no la hacemos. Por ejemplo, eh, la minería en Córdoba. Desde el punto de vista periodístico, y con una especialización en cuestiones ambientales, lo primero que tenemos que hacer nosotros es discernir que la minería de Córdoba no es la megaminería a cielo abierto, ¿sí? de San Juan, de Catamarca, de Andalgalá, de Hachal, no es eso, ni mucho menos. ¿Nos gusta ver cómo dinamitan las sierras y el paisaje? No pero de la taza que yo estoy tomando ahora café, y el compañero Alexis Oliva también, está hecho con minerales. ¿sí? Y esos minerales están extraídos de rocas y capaz que sean un pedacito de montaña cordobesa. Eh, pero yo no puedo decir, bueno, no, no este, toquen más la sierra Porque necesitamos calles, por ejemplo. Y Córdoba es el principal productor de en el país de canto de rodado. La mayoría, según lo que me han dicho eh, un geólogo, la mayoría del canto de rodado que se utiliza en toda Argentina está sacado de las sierras de Córdoba. Es extractivismo, sí. Eh, pero de algún lado hay que sacar las piedras. ¿sí? Entonces, yo personalmente pongo, ¿me gustan ver las sierras dinamitadas? No, de ninguna manera. ¿Afectan el ambiente? Sí. Pero bueno, vivimos en una sociedad con un modelo cultural que nos indica de que necesitamos calles. Y bueno, ¿de dónde vamos a sacar? De la sierra. ¿Por qué digo esto? Eh, porque desde el periodismo ambiental no nos paramos en un no rotundo a todo, como pareciera claro. ser. Porque somos parte de la sociedad, entendemos la situación. Lo que sí me parece que nosotros tenemos una mirada muy activa en cuanto a la ilegalidad, en cuanto a eh, ir en contra de las opiniones científicas y técnicas, eh, convencidos de que quienes ocupan los puestos en áreas claves relacionadas con el ambiente, no están preparados para eso. En el Ministerio de Economía hay un contador. En, el, en la Secretaría o en la Agencia Córdoba de Deportes hay un deportista. Eh, en la Secretaría de Ambiente hay un abogado. Siempre fue un abogado. Vuelvo a lo mismo. Y también tiene que ver con esto, que nosotros venimos abordando desde hace tiempo. Y que tiene que ver con el periodismo ambiental. El origen de la situación por la cual nosotros nos estamos viendo en estos cuadraditos en la pantalla, confinados, eh, temerosos y demás, tiene un origen socioambiental. ¿De dónde sale el virus? Del avance de las fronteras urbanas, de las fronteras agroganaderas en China, hacia los bosques, del consumo de fauna silvestre, que no tendría que ser consumido. Nosotros le hacemos entrevista, a quien para nosotros es eh, uno de los más eh, brillantes comunicadores científicos en habla hispana, que se llama Fernando Valladares, eh, un biólogo que trabaja en el Consejo de Investigaciones Superiores de, de España, y él nos decía, la vacuna ya la teníamos y eran los ecosistemas sanos. Cuando nosotros avanzamos sobre esos ecosistemas sanos, ya está. Y por ahí, en estos últimos días, nosotros publicamos eh, una columna de opinión rescatando todas estas visiones de los científicos para no olvidarnos de que el origen de la pandemia tiene una raíz claramente socioambiental. También nos decía este comunicador científico, las vacunas que hoy estamos festejando siempre van a llegar tarde si no nos damos cuenta que hay que conservar los ecosistemas que son las barreras que impiden que los virus salten de animales a humanos. Uh -huh. eh, las vacunas van a llegar, sí, un año y medio después, con millones de muertos, con millones de personas eh, confinadas, eh, afectados no solamente físicamente, sino psicológicamente. Digo, es un precio muy alto. Y no se habla mucho de eso. Sí. No va a suceder, es una exageración, pero sirve para el uso. Lo que decías Luis, capaz que eh, haciendo esta autovía de paulilla, eh, los muchachos se bajan del, del, del camión, paran de laburar cinco minutos, se hacen un asadito y eh, ¿qué es eso? encuentran eh, no sé, un pato ¿sí? y lo meten en la parrilla y se lo comen. Y ese virus que se mantenía entre los patos desde siempre, al ser ingerido, por decirlo rápidamente, ese virus del pato pasó al ser humano y ahí arranca otra pandemia. Uh -huh. eh, así de sencillo. Y mi explicación carece de todo rigor científico, como se habrán cuenta, porque intenté hacerlo lo más ilustrativo que, que pude. Eh, quisiera señalar dos ejemplos más antes de pasar a las preguntas, ya no sé cómo venimos de tiempo. Eh, hay, varias, hay varias preguntas Bueno, que volvamos después a lo de la ganadería Si te parece, ¿por qué los ganaderos? Yo te interrumpí allí en el momento que vos decías Que te preocupaba más lo de los ganaderos Que lo de los eh, sojeros ¿Querés responder eso y después citamos algunos ejemplos más Y ya pasamos a las preguntas? Dale, ¿por qué los ganaderos? Porque los ganaderos históricamente en la provincia Estuvieron eh, establecidos en el sur de la provincia en la pampa húmeda. Eh, llegó la soja transgénica y con ello sus agrotóxicos, porque la soja sin agrotóxicos no funciona, es un paquete. Eh, el precio de la soja fue mejor, entonces los campos en el sur de la provincia que eran ganaderos, eh, eh, sí, ganaderos, fueron ganados por la soja. Rendía más. Y los ganaderos se quedaron sin campo. ¿sí? Y la ganadería en Argentina es extensiva. Necesita espacio para las vacas. Se produjo la llegada de la soja en el sur de la provincia. Hubo un momento en que convivieron la ganadería y la producción sojera. Eh, el sur de la provincia, donde estaban los campos de soja, se empezaron a inundar se habla muy poco de eso, eh, a partir del empobrecimiento del suelo, producto del cultivo de soja, se inundaron, ha habido grandes inundaciones, por eso toda esta cuestión de los consorcios canaleros, por ejemplo, en el sur de la provincia, que tiene eh, una importancia este, trascendental. Los ganaderos se, se quedaron sin el sur de la provincia de Córdoba y empezaron a buscar Bolivia, Paraguay, Norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Hoy gran, hay grandes empresarios cordobeses que, por ejemplo, eh, están produciendo en Bolivia, en Paraguay, eh, por una cuestión económica. Pero bueno, los que decidieron quedarse y están buscando lugar. En el sur ya no tienen más lugar. Y se están yendo al norte. ¿Cuál es el problema en el norte? Ahí están los bosques nativos el mejor estado de conservación de la provincia. Y junto con esos bosques nativos está la cultura campesina, ¿sí? que se sirve de los bienes comunes o de los recursos naturales, eh, que sabe convivir, porque históricamente ha convivido. Eh, y bueno, ahí está el compañero Alexis lo sabe muy bien, y me encantaría que Alexis, por ejemplo, ilustrara esto con el caso de Doña Ramona Bustamante. Eh, sé que lo agarro en frío, Alexis, pero me parece que sería un aporte interesantísimo. Para nada, eh, en frío, vengo eh, coleccionando algunos títulos, <ríe> y... No, tremendo, tremendo. A ver, la verdad que están eh, diseccionando la, la, la política eh, o la, la antipolítica ambiental de, no solo del Estado, sino bueno, de actores que tienen que ver con el modelo productivo, que en, entre otras víctimas tiene en, en la Ramona ¿no? a, a un personaje. Eh, que es un paradigma realmente, un paradigma de la, de la resistencia. Eh, much, muchos conocen quién es Ramona Bustamante, ¿no? eh, aquella campesina que ya era grande, ya tenía setenta y tantos cuando la desalojaron y no solo que la desalojaron, sino que le, le voltearon su casa, le derrumbaron, le toparon su casa en... El 23 de diciembre del 2004, de 2003, me parece que fue, y porque en 2004, en enero, lo volvieron a hacer. Eh, y que si no fuera por el, el acompañamiento del incipiente movimiento campesino en, en aquella zona, eh, cerca de Sebastián Elcano, eh, si no fuera porque en ese enero. Eh, un tal Rally Barrio Nuevo y un tal León Gieco le hacen subir escenar el escenario del festival de Coquín para que cuente su, su drama y su conflicto, ni, ni nos hubiéramos enterado. O sea, eh, y ella, bueno, es un paradigma de eso. De tanto, por un lado, en tanto víctima de la desigualdad de acceso a la, a la justicia, de no poder haber hecho lo que ahora el Estado Nacional, también el Estado Provincial, eh, también tarde quiere hacer con el saneamiento de Tito ¿no? una vacuna tardía esa también eh, no, no, no tenía los papeles que certifiquen la posesión de ese campo donde eh, que había comprado su padre y, y su madre y donde vivió toda su, su vida y creó sus hijos y, y, y es una productora ganadera pero ancestral, de, de cabritos y algunos otros animales eh, que tiene tenía. y tenía. Y ella, bueno, justamente el desplazamiento de esta frontera agropecuaria. Por eso está bueno eh, entender ¿no? cómo funcionan esas dos poleas de avance de monocultivo sojero y, por lo tanto, desplazamiento de la frontera agropecuaria, avance también de eh, la, la ganadería. Eh, justamente quienes, la, quienes tienen intenciones de desalojarlo y supuestamente le compraron las medias hermanas ese campo, eh, no, no respetando los derechos que ella tenía, los hermanos Juan Carlos y Edgardo de Escaramuza son productores agropecuarios educativos, o sea, zona agrícola ganadera eh, y, y bueno, eh, son parte de eso que se desplaza, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, ella es un paradigma de, de resistencia. Eh, ahora cumplió 95 años, cumplió, eh, y, y sigue ahí a pesar de los fallos adversos, hay un fallo eh, en su en este momento que ya habilita un nuevo desalojo. Eh, 18 años después del otro, y de que eh, una, una tregua, una tensa tregua de eh, 18 años, bueno, ahora de nuevo está en riesgo de, de desalojo. De y, y bueno, ya que me, me invitaron a intervenir, sí me, me gustaría eh, ligar esto con una pregunta eh, para Daniel, porque desde sala de prensa ambiental también hay, un, hay una serie de trabajos y un... un un intento de profundizar el rescate de quienes son los depositarios de los saberes ancestrales ligados a la preservación de la tierra, la preservación de los recursos, el, el buen trato de la Pachamama, por decirlo así. ¿no? Eh, y me gustaría que cuente eso. Algunas son historias de vida, otras son entrevistas, pero decir, ¿quiénes son? La pregunta es: ¿quiénes son los depositarios de, de esos saberes que están.? en riesgo de perderse y que, y que debiéramos rescatar desde un periodismo ambiental? Eh, sí, porque es parte eh, de lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con las fuentes de información a la que hacía alusión eh, Lucho, a las cuales recurrimos o en las cuales descansamos, el sector científico ¿sí? y los habitantes del territorio. Eh, y ahí quiero hacer un, un anclaje que me parece que es muy importante también son detalles que lo hablábamos con vos Alexis eh, cuando producimos algunas notas detalles, por ejemplo nosotros no usamos determinados términos porque nos parece que eh, no solo que están trillados, sino que nos pegan hacia una eh, cuestión de activismo. En nuestras notas nosotros nos rompemos las cabezas buscando sinónimos de lucha, para no nombrar lucha. Eh, no hablamos de resistencias, ¿sí? ni de las luchas de los pueblos. Eh, deliberadamente buscamos no hacerlo por alguna este, charla interesante que tuvimos con Alexis, que tiene que ver con esto. Las personas que están convencidas que hay que preocuparse por el medio ambiente, ya están convencidas. Nosotros en sala de prensa ambiental intentamos apuntarle a los que no están convencidos de estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, voy a, a romper esta armonía y es quietud eh, en esta charla. No usamos lenguaje inclusivo tampoco. ¿Por qué? ¿Porque no estamos de acuerdo? No, no es porque no estamos de acuerdo. Porque mi vieja dice, eh, oh, ya esto ya no saben qué inventar. Eh, bueno, yo las notas las quiero escribir para mi vieja y convencerle a mi vieja. Ama de casa, 75 años. ¿Se entiende? Quiero llegarle con mi lenguaje al y no darle el resquicio para que se enfoque en que uso determinado lenguaje y se desvirtúe el mensaje que yo quiero hacer N. Entonces, N. Fue un paréntesis porque me pareció importante, es una estrategia de comunicación que nosotros implementamos, nos podemos equivocar o no, pero tenemos muy claro que el que Convencido, el que está preocupado por las cuestiones ambientales ya lo está. Nosotros apuntamos a, a el otro sector, que es el que nos interesa despertar. ¿Sí? Dale, y relacionado perdona. con lo... sí, Antes sí, sí, que cierres sí. el paréntesis sigas con, con lo otro. Eh, sí. Parece eh, una muy inteligente estrategia. De, de comunicación, ¿no? Y, y me parece muy valioso esto que estás diciendo para nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, acá sí podemos ser el, el inclusivo. Sí, sí, sí, sí, acá sí. Aunque a nuestra generación intermedia nos está costando. Me imagino tu mamá. Eh, no, no. ¿Y habla? Pero digo también eh, el, el trabajo que ustedes hacen en sala de prensa ambiental esto iba a decir al principio, pero también quise ser breve, eh, tiene un sustento que, que permite eh, sustituir la adjetivación, sustituir la bajada de líneas, sustituir la retórica, con algo mucho más eficaz y sólido, eh, y que me parece que tiene que ver con algunos aportes que ahí hizo Mariana Minervini, ¿no? que es eh, la base científica, por un lado, ¿Sí? Esto de, de que también el periodismo ambiental es comunicación de la, de la ciencia, pero por otro lado, y esto es lo que yo quería rescatar, el trabajo de investigación periodística, ¿sí? de ponerse a desmenuzar fuentes, de buscar las fuentes que no son fuentes oficiales, de buscar los documentos, de hacer hablar a esos documentos en el sentido de lo que realmente significan. Eh, eh, me parece que el, el auro de ustedes reivindica la investigación periodística. La baja de esa especie de aura de élite que tiene, que parece que fuera solamente para elegido, y esos es elegidos están solamente en, en los grandes medios de comunicación. ¿no? En términos futbolísticos, es como que el, el periodismo de investigación nos queda tan lejano como la Champions, ¿sí? y no es así. O sea, se puede hacer se puede hacer del territorio, se puede hacer del y autograestivo también. Y eso es un gran palo que ustedes tienen y que le da mucha más fuerza a, lo, a los planteos de fondo eh, y en última instancia a la, a la defensa también. Eso. Adhiero plenamente. Suscribo. Sí, nos gusta investigar. <risa> eh, no sé si hacemos un periodismo de investigación. Eh, porque no sé exactamente qué es el periodismo de investigación. Eh, sí nos gusta indagar, eh, nos gusta llegar hasta el hueso, nos gusta explicar el trasfondo de las cosas. Esto tiene algún costo. Nosotros el año pasado eh, publicamos una nota sobre el tráfico de fauna en la provincia, eh, Bueno, recibimos algunas llamaditas, este, algunas amenazas indirectas por parte de algunos funcionarios de la provincia. Eh, no es gratuito. Uno sabe que cuando intenta profundizar un poco en las cuestiones ambientales y las... Eh, las ancla, me tilde con la palabra, eh, cuando uno las sujeta a las cuestiones ambientales, a la política, a la economía, toca interés. Entonces uno sabe que, bueno, vamos hasta el hueso, buenísimo. Después medio que hay que bancársela, ¿no? Porque. Eh, las presiones existen nosotros no hemos recibido nunca, por ejemplo nunca una amenaza desde el sector privado cuando hemos hecho investigaciones relacionadas con el polo eh, químico de Río Tercero Atanor, Petroquímica y otra empresa más que se Nunca Cuando hicimos una investigación sobre este empresario ganadero Juan Tiro Roda Desmontador ilegal eh, En reiteradas ocasiones No recibimos presiones Ahora Cuando tocamos Algún sector del gobierno de Córdoba Sí eh, Y se complica Sí. Eh, porque el discurso de la libertad de expresión y los saludos para el Día del Periodista llegan, pero por detrás yo les diría que hay una gran intolerancia a la libertad de expresión en esta provincia eh, se han acostumbrado hemos acostumbrado a nuestros gobernantes hacer y deshacer muy cómodamente en la función pública. Entonces, cuando los señalas no les gusta. En lo más mínimo les gusta. Yo Entonces, sí, sí, sí, sí. No, no, perdón, perdón, perdón, Daniel. No, no, no, dale, dale. No, porque me quedé con algo que, dice, que dijo Alexis, eh, y en breve me parece que ya podemos ir de paso, dando paso a unas preguntas. Eh, sobre esta cuestión de la investigación, quizás sea que sobre todo durante los 90, bueno, acá hay gente muy joven, eh, pero nosotros que atravesamos los 90, ¿acaso nos ha quedado como un sello de que la investigación está vinculada sí o sí a hechos de una corrupción demostrable, a una corrupción mensurable, a la cual se le pueden poner números, eh, desvío de fondos... Eh, pedido de retornos por una licitación, ese tipo que en realidad también habla de un modelo de gestión política al cual se cuestiona. Cuando el periodismo decide mirar algo y desechar otra cosa, también tenemos que prestar atención allí, ¿no? Porque además parece un modelo de corrupción vinculado exclusivamente a lo estatal, donde muchas veces se oculta la pata privada. Salvo que esa pata privada esté inextricablemente vinculada a algún funcionario público. Pero digo, hay un modelo de investigación que yo creo que es el que más o menos se ha estandarizado. Pero creo que este tipo de trabajo que hacen ustedes y que hacen otros colegas también, también es una forma de denunciar esa corrupción, sin lugar a dudas. Eh, porque estamos hablando del reparto de la tierra, insisto, valor esencial, estamos hablando de cómo perfiguramos las ciudades y los espacios urbanos del futuro, y pensaba, la historia de Ramona viene al norte de Córdoba, pero por ejemplo, pasó, también de inicio de los 90, tempranos 2000, que el, uno de los barrios cerrados más grandes de Córdoba, que es eh, Valle Escondido, se hizo con una irregularidad absoluta. Cerraron el barrio Los los propietarios, los empresarios inmobiliarios decidieron que iba a ser un barrio cerrado. Aún cuando no había una regulación que lo permitiese, se acomodaron, avanzaron, le porfiaron al Estado y le torcieron la mano a los gobiernos, tal que hoy vaya escondido de un barrio cerrado reconocido de los más grandes. Y su origen estuvo vinculado a una infracción. Eh, digo, por ahí a veces también lo pensamos como que pasa allá, lejos, pero nos pasa acá, lo que vos decías, en las sierras chicas, los desmontes se producen para facilitar emprendimientos urbanos e inmobiliarios que después tienen consecuencias en Mendeolaza, en Unquillo, en Villa Allende, que son ciudades donde se ha producido el mayor crecimiento demográfico de gente expulsada de la vida en las ciudades. Digo, bueno, vaya si eso no es investigación, vaya si al rascar un poquito no encontramos mucha, mucha cosa espuria. Y pensaba también, por ejemplo, en lo que sucede en esta zona limítrofe que te contaba de Villa Carlos Paz. Que, tras, que todas las, todos los años había incendios y lo que había detrás es un trasfondo entre dos municipios pugnando para ver quién se queda con un terreno de, una de un valor fiscal enorme, pero porque piensan hacer emprendimientos inmobiliarios ahí y los cordobeses de la ciudad que vayan al Valle de Punilla, muy probablemente mañana no puedan acceder allí. Digo, eh, yo quiero rescatar esto también, ¿no? ¿No? Eh, no solamente hablamos de corrupción en la gestión, o en, en la gestión de una vacuna, por dar un ejemplo. Darle bola a este tipo de problemáticas necesariamente desnuda una matriz de corrupción, a mi juicio, mucho más profunda. Le sumo a la, a, además de suscribir a los no, bueno, de Invis. Sí. Eh, cuando en Córdoba se discutió la famosa ley de bosques. Nosotros empezamos a indagar un poquito y nos encontramos con que muchos legisladores son productores rurales. Eran juez y parte para la sanción de esta ley. Estaban por votar una ley que los favorecía a ellos como empresarios. Porque uno ve la legislatura eh, saco y corbata y la imagen es del ventilador bueno, muchos de ellos son propietarios de campos son productores rurales y por eso estos intentos de imposición de determinadas leyes que los están favoreciendo eh, por ejemplo, uno de los casos que abordamos nosotros eh, y que nos dio más satisfacción digamos como Che, mira qué buen laburo que terminamos haciendo. Un secretario de ambiente de la provincia de Córdoba, se llama Germán Prato, que está dando vueltas por ahí todavía, no sé en qué cargo, eh, siendo secretario de ambiente, le autorizó a, a la, misma, la misma persona que nombré, uno de los propietarios de la firma Windy, de Lácteos. Eh, Desmontes en su campo, en zona roja, pero desmontes de que sumaban 20.000 hectáreas. No estamos hablando de 4, 5, 15, 100. 20.000 hectáreas. Que las desmontaron ilegalmente en un lugar donde no se podía, donde había buen bosque nativo, y fue el secretario de ambiente el que firmó esa autorización. Y después que fue secretario de Ambiente, cuando se trató la ley de bosques, esa misma persona era parte de la Comisión de Ecología de la legislatura. Digo, ahí está nuestro rol de periodistas. Esa frase que constantemente anda dando vuelta de... Eh, hacer conocer lo que los gobiernos o los empresarios no quieren que se conozcan. El periodismo ambiental es eso. ¿sí? Uh -huh. eh, y tiene periodismo. que ver... Periodismo. Periodismo. Ni más ni menos. Este, y tiene que ver con también con una competencia interna pensando ya en los medios de comunicación, eh, en donde quien elige esta rama del periodismo y tiene el duro desafío de competir contra la sección de deportes, la sección policial, espectáculos, de política, sin ser despectivo con ninguna de esas secciones. ¿sí? Es trabajo periodístico, pero a nosotros nos cuesta, o sea, ¿De qué vamos a hablar? ¿De eh, el avance de la frontera agropecuaria y tenemos que competir con eh, Guido Zuller que quedó encerrado en una cabaña en el Tigre? No nos lee nadie. Eh, entonces esto es un desafío permanente de instalar temas que a nosotros, como vos definiste perfectamente Luis, Temas urgentes que tenemos que instalar en, en la sociedad. ¿no? Eh, por eso es tan lindo trabajar sobre estos temas. Vuelvo con un ejemplo que daba recién: eh, el polo petroquímico de Río Tercero. Bueno, nosotros hicimos un informe sobre la situación de la situación en Río Tercero. Y jamás tuvimos tanta repercusión en una nota relacionada con mensajes que nos llegaban de pobladores del lugar. Una cantidad inmensa de ríos tercerenses diciéndonos, no se puede vivir así. Eh, de todas las notas que hemos hecho, esa eh, a nosotros nos quedó ese impacto. ¿Por qué? Porque en Río Tercero se producen, entre otras cosas, eh, la base de los pesticidas, los agroquímicos, los agrotóxicos que después se aplican para la soja. ¿Sí? Es el segundo polo productor de material base para los agrotóxicos. Bueno, eso el ciudadano cordobés no lo conoce, en Río Tercero ha habido escapes, accidentes de las petroquímicas, eh, en reiteradas ocasiones dos personas, dos operarios muertos a lo largo de, de años, incidentes, muertes de peces, que no importa, es anecdótico, no, no, no me voy a sensibilizar, digamos, con los peces, más que con los operarios que trabajaban y que murieron. ¿Sí? en estas industrias. Ahí pudimos recoger el testimonio de lo que para nosotros periodísticamente es muy importante. Una de las mejores fuentes de información consideramos nosotros que tenemos son los ex empleados del Estado. Aquellos que se fueron enojados sí. son los mejores. Sí. Eh, y entre esas fuentes, bueno, por ejemplo, un, un ex empleado que trabajaba en el área de residuos peligrosos de la Secretaría de Ambiente nos contó el desmanejo que había con eso. El descontrol que había por parte del Estado y que sigue habiendo en Río Tercero. Eh, y esto, por ahí solemos decir nosotros, vamos tirando flechas desde sala de prensa ambiental. Producimos. Temas que nos parecen interesantes o que no se abordan eh, desde otros medios o con la profundidad que deberían eh, abordarse. Tiramos flechas. Algunas dan en el blanco, otras no. Eh, hay temas que a nosotros nos parece que eh, van a tener impacto en la sociedad. A veces sucede, a veces no. Uno de los que tuvimos este, mayor impacto, y ahí nos conocimos con el lucho y, y su generoso interés, eh, fue con un informe que producimos el año pasado sobre incendios en Pampa de Achala. Uh -huh. eh, los Caballeros de la Quema. Exacto, Los Caballeros de la Quema se llamaba. Eh, bueno, un caso insólito. Que cuando empezaron los incendios, nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, a ver, ¿quiénes son los que prenden el fuego en la provincia? Se queman 350.000 hectáreas. Pero ¿quiénes son? ¿Y por qué prenden el fuego? Y tenemos que dar un nombre y apellido. Y después aguantársela, ¿no? Con el nombre y apellido. Becerra. Becerra. ¿no? Eh, los hermanos los Becerra. Famines, en, sí. pesados. En, Pampa, en Pampa de Achala, pesados, con nosotros se han portado como caballeros. Ah. Eh, tengo que decir. No Te ha sucedido lo mismo con funcionarios eh, provinciales cuando los mencionamos. Te tiro un dato de los Becerra. Te acordás sí. el episodio, digo episodio para no adjetivar eh, con virulencia. Cuando bajaron la bandera del orgullo LGBTQ, la bandera LGBTQ en rigor, en la plaza, en el parque sí. Sarmiento. Bueno, una de claro. las personas que... En ese colectivo había un integrante de la familia. No me digas. mira qué dato, Lucho. ¿eh? <risa> sí. Ese tipo de gente. No mira. son solo los dueños de la tierra, ¿eh? también quieren ser los dueños de tus creencias y de las mías. Bueno, habla, hablando de títulos... <risa> eh... <risa> Ahí, ahí hay un titulazo. Este... Bueno, no sé si quieren que pasemos a la. Sí, preguntas. nos quedan 10 minutos. Sí. Quiero, no, sí. quiero leer bueno. algunas cosas. Eh, nos preguntan si estará subido a YouTube. Eh, sí, este Zoom está grabado y vamos a corroborar con la gente de la facultad cómo será el acceso posterior a esta charla. Eh, bueno, saludos, excelente decisión sobre el uso del lenguaje, dice Romina. Muy claro, Daniel. Te piden que compartas el link del informe al cual respondió Schiaretti, que nombraste al principio de la charla. Eh, esto fue en la conferencia de ayer. Bien, el incumplimiento eh... sistemático de la ley 98.14, señala Raúl Carballo, la justicia sí. que mira para otro lado, un modelo productivo insustentable, es un combo peligroso e irresponsable, arrasan el territorio con sus intereses capitalistas. Esto lo dice Raúl y va a modo de... De síntesis, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, pero me quedo con algo que te habían preguntado por acá. Te preguntan, y es medio retórica la pregunta, pero está buena. ¿Quiénes son los dueños de los ríos? Me parece que ese es otro tema que tenemos, porque, porque en este avance también se están apropiando los recursos hídricos, ¿no? <risa> este, si los dejamos, se van a apropiar de todo. Eh, y eso es uno de los, de los roles más importantes de, de quienes abrazamos el periodismo ambiental ¿no? tratar de detenerlos aunque sea por un rato eh, de quienes son los ríos es un bien común uh -huh. de todos nosotros eh, después vamos a la práctica salimos a caminar a las sierras y vemos que están alambradas, que no se pueden pasar que hay ríos desviados que hay este, propiedades que se apropian de los cursos de agua, de arroyos y demás Pero... Cito un ejemplo paradigmático recientemente Potrerillo de la Reta en Altagracia uh -huh. Una estancia muy muy lujosa, muy, muy linda Donde suele venir el descanso el expresidente Mauricio Macri Y los propietarios de esa estancia alambraron un arroyo Y tienen uh -huh. fallos de la justicia en contra Que siguen apelando para poder continuar Considerando como propio un arroyo Exacto, sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, casos como eso, eh, muchísimos, pero está buenísimo lo que decimos recién, lo que haces Lucho, situarlo y decir dónde es y quiénes son, eh, es un comienzo. Eh, los ríos son de todos, por ahí, la constitución, los bienes comunes, todo indica. Eh, que son de todos. Pero después, bueno, alambrados, apropiación y demás. Pero no solamente eso. En Córdoba, por ejemplo, nosotros tenemos eh, algo que a veces hemos dicho. Nosotros somos una de las dos provincias en Argentina que tiene tecnología nuclear. Vivimos en una ciudad que tiene un complejo donde se procesan eh, pastillas para el combustible de las centrales nucleares. Dioxitec, en el corazón de Alta Córdoba. Eh, todos los días, en las rutas de Córdoba, en secreto, porque es una cuestión estratégica para el país, todos los días, en secreto por las rutas de Córdoba, pasan camiones con residuos de uranio, con materiales para los centrales nucleares. ¿sí? No tienen carteles, por supuesto, eh, por esto de que está considerado como una cuestión estratégica para el país, pero digo, nosotros tenemos energía nuclear en Córdoba. Por ahí miramos Chernobyl, eh, por ahí este, miramos Fukushima, bueno, y nosotros lo tenemos a 15 minutos del centro, una planta que procesa uranio, y al lado de esa planta hay un enterramiento que tiene 50.000 toneladas de residuos químicos y radiactivos. Radiactividad baja, no es tiene poca radiactividad. El problema mayor son los residuos químicos. Se lo conoce como el chichón. Estar al lado de Oxitec es una lomita. ¿sí? Nosotros tenemos en Alta Córdoba, a 15 minutos del centro, esta empresa química que procesa el uranio, tenemos una central nuclear de embalse eh, que viene renovando su utilización desde hace ya unas cuantas décadas. Y tenemos una mina de uranio abandonada en los gigantes, la cual nunca se remedió y de la cual hemos visto nosotros cuando hemos ido al lugar hace unos años, eh, piletones a cielo abierto que tenían ácido para purificar la roca que iban dinamitando de los gigantes. Bueno, esos piletones de ácido que servían para Separar eh, el uranio del resto de los minerales, esos piletones, lo vimos nosotros, tenían rajaduras. ¿sí? Y esas rajaduras hacían que los ácidos, los residuos químicos, fueran deslizándose al arroyo, el cajón, si no me equivoco, que estaba a 5 metros. Y ese arroyo, el cajón, si no me equivoco el nombre, eh, es uno de los que nutre al río San Antonio. El río San Antonio va al lago San Roque. ¿Sí? Así que además de residuos locales, eh, hemos tenido durante muchos años eh, residuos químicos relacionados con eh, la energía atómica. Esto no quiere decir que vaya a explotar la central del embalse o que Alta Córdoba vuele por los aires. Pero sí, por ejemplo, sabemos que muy cerquita del de chichón, donde están acumulados estos residuos químicos y radiactivos, había un galpón, y en ese galpón estaban acumulados decenas de tachos de eh, 100 litros, creo, si no me equivoco, con DDT, ¿sí? un veneno prohibido. Digo, no va a volar la central de embalse. Eh, o oh sí no sé pero ya sabemos cómo se manejan en estas cuestiones entonces es como para no quedarse muy tranquilo no y hablamos no de turismo ambiental y hablamos de ecología bueno ahí está si hay un problema con el embalse puede haber personas afectadas por su salud no olvidemos la catástrofe de Taín eh, que realmente, a mí no me gusta usar mucho la palabra catástrofe eh, eh, como, como algo terminal, que nos vamos a morir todos, pero lo de Taín fue una catástrofe, porque muchas personas estuvieron consumiendo agua con residuos uh -huh. industriales y peligrosos en muy pequeñas dosis, y ese es uno de las cuestiones claves en lo que se relaciona con el periodismo ambiental. No es que nos vamos a morir al instante porque tomamos agua después de lo de TAIN. Se va acumulando en nuestro cuerpo y cuando dentro de 20 años eh, terminemos muertos, el certificado de función va a decir falla en el corazón o falla en el riñón. Mm, tal cual. Lo que no va a paro, decir es que los residuos químicos, claro. Los residuos químicos que se acumularon después de los detalles, 20 años después, terminaron con nuestra vida. Daniel, el tiempo es tirano, esta es una frase que la podemos acuñar que es propia del periodismo ambiental, de ningún otro rubro, este, no se ha escuchado en otro lado. Nos quedamos sin tiempo para más, eh, lo cual habla de que había mucho por decir, pero también habla de que por ahí quedamos en deuda con los chicos, con los que preguntan. Invitamos a todos a visitar Sala de Prensa Ambiental Hay formas de contacto Allí también pueden evacuar dudas eh, Por acá lo portaba bien Alexis Está todavía el informe de Los caballeros de la quema Que está realmente muy bueno En lo particular eh, Invito también a tomar Esto que dice Daniel Para seguir Porque Insisto en esto Pensar No como una cuestión meramente ecologista, Sino pensar en, en un modelo económico Y ese modelo económico Suma cero ya sabemos que necesariamente incluye a unos y excluye a otros. Así que yo creo que estamos en condiciones ya de llegar al cierre, agradecerles a todos. Eh, Daniel, te dejo el cierre a vos, yo en particular agradezco, gracias a la facultad, Mariela, Memi Carneluti, a Luciana que nos dio una mano, a Alexis, y gracias a vos Daniel por invitarme a, a moderar o intentar eh, sí, regular manejar esta charla con tanto contenido. Dale. No, gracias, Lucho. Eh, Juntos somos yo, de Dinamita, ¿eh? Con, con el trío eh, Oriva... Ustedes dos? Sí. Yo, antes de que cierre Daniela, así le dejamos, cierre el, el broche eh, de algún metal extractivo. <risa> el broche <Sí>. de oro. <risa> eh, Maldigo la hora en que dije que me gusta el metal. Ahí <risa> está. El heavy metal. Claro. Eh, Lucho. Eh, Destacar tu, tu trabajo, cómo condujiste, realmente tenés que conducir un programa sobre este tema en, en los SRT y para eh, la Televisión Nacional. Eh, excelente los aportes, agradecer a, a Mariana Minervini los aportes que hizo en el chat, que van a quedar ahí. Eh, sí también a Romina, y los que participaron, y agradecer bueno, la presencia de los estudiantes, eh, de nuevo, Lucho, no es fácil coordinar, eh, fuiste un gran número 5, ya que estamos con la metáfora futbolista, un distribuidor claro, de claro. juego. ¿Mm? Gracias, gracias es un honor, realmente es un honor. Real, eh, eh, bueno, bueno Dani, YouTube, todo suyo, el final, y, y gracias por, por estar y por todo el laburo que, que hacen desde ahí, cada uno en su, en su laburo, en su trabajo. Gracias por todo. No. El agradecimiento es eh, nuestro, y esto no es por quedar bien. Realmente muy agradecidos. Muy agradecido, Lucho, el, un Fernando Redondo. Este, Estoy redondo. Gran te... número 5. ¿Y de esa forma <ríe> circular? De nuevo, eh, agradecer a, a la Facultad de Comunicación que por primera vez eh, sí. esta gestión abre las puertas a este periodismo en chabolas. Disculpenme, pero no, no, no encuentro otro término más preciso. Así que muy agradecido recordar esto. Eh, Necesitamos mucho periodismo con conocimiento de las cuestiones socioambientales en Córdoba. Necesitamos muchos periodistas formados eh, para esto. Cuando uno abraza el periodismo ambiental, más allá de los pajaritos y los arbolitos, en realidad hacia donde está apuntando es una cuestión de Justicia social, porque los más afectados siempre por las cuestiones ambientales son los sectores más desprotegidos, los más pobres. Entonces es abrazar esto, eh, tratar de darle voz a los sectores más desprotegidos, eso es el periodismo ambiental, y no dejar de ver de que a medida que se producen estas injusticias en cuestiones socioambientales, empiezan a aparecer refugiados ambientales. Nosotros no tenemos refugiados de guerras, pero en Córdoba, en Argentina, hay muchos refugiados ambientales que son estas personas que se ven obligadas a migrar o que son expulsadas del lugar donde han vivido durante generaciones por negocios o por instalación de empresas eh, contaminantes. El refugiado ambiental existe, es un fenómeno cada vez más notable en Córdoba, y cuando hablábamos recién de que el periodismo ambiental es, se enfoca o tiene su mayor interés en las personas más desprotegidas, es porque decimos que sin justicia ambiental no puede haber justicia social. Van de la mano. Y ahí estamos nosotros. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y quedamos a disposición. Bueno a todos, muchas gracias. Ahí vamos a confirmar, eh, esto queda grabado, vamos a preguntar si lo suben al, al YouTube de la, de la facultad, que estimo que ese es el, el lugar destinado. Así que, gracias a todos, hasta la próxima.